Hola soy Wilton, en el día de hoy vamos a, a quitar el error 0014B así que quédate hasta el final te diré paso a paso qué hacer, ¿listo? Ok, soy Wilton Martínez, lo primero que vamos a hacer es colocarla en modo de expresión, tal cual como se dedica el video. ¿listo? Se oprime, ambas, se oprime la esquina superior izquierda y el botón encendido estando la impresora apagada Apagada, ¿vale? No, no encendida, apagada. Luego cuando aparece esa ese mensaje pantalla negra, simplemente dejarla quieta y ahí quedó el modo de expresión listo. ok una vez que ya los lo descargue, me envía la ID para enviarte la key, correcto? Vamos a abrirlo, ya está activado este programita. Le damos doble clic y dice Service Tool support, Service Support Tool, listo. Ok, se debe mostrar esta imagen como esta en pantalla sí, damos clic acá en este Este es, el, este es un plotter sin escáner Un plotter con escáner, damos clic aquí Ok, ahora damos clic donde dice Con el botón de detectar, damos clic Para detectar que, que esté conectado el plotter Listo, ahí se está conectado Listo, damos clic donde dice Individual adjustment. perfecto y damos clic donde dice Main Board Relax adjustment", correcto. Y damos clic donde dice Insistent Relax Adjustment, aquí en la parte de acá. Aquí en el menú vamos a encontrar aquí donde dice In Lead Flat Reset, damos clic aquí. Este es el que resetea ese error, ¿listo? Según el manual. Este error es normal, damos clic en OK damos clic en ejecutar, esperamos que cargue, damos clic en sí, ok, y ahí quedó reseteada, listo, para que los cambios tomen efecto hay que apagarla, desconectarla, esperar un ratico y volverla a encender. Si te gustó el vídeo, dale clic en me gusta, clic en suscribirte y clic en la campanita, te habló Wilton Martínez de ResetOK.com